En el segundo nivel de la serie de cursos abiertos, masivos y en línea de saberes digitales para docentes, buscamos que los participantes amplíen sus capacidades iniciales en el uso de dispositivos digitales principales mediante el empleo de herramientas en línea y la instalación de programas informáticos o apps para diversificar las posibilidades de atención de situaciones propias de cualquier contexto escolar. Los saberes digitales son una estructura graduada de conocimientos y habilidades que hacen observables las destrezas que poseen los actores educativos al manipular archivos, dispositivos digitales o software especializado, crear documentos de textos, conjuntos de datos o multimedia, y al comunicarse o colaborar en entornos digitales, demostrando en todo momento un nivel adecuado de ciudadanía y literacidad digital. En este curso se abordan los 10 saberes digitales en 10 capítulos de corta duración, orientados a habilitar a los docentes del sistema educativo mexicano en el uso de la tecnología digital para su planeación de clase, impartición, evaluación de los aprendizajes e inclusive el control escolar. El curso requiere de una dedicación aproximada de 40 horas, distribuidas idealmente en 5 semanas. Los contenidos del curso derivan de una investigación que hemos realizado en la Universidad Veracruzana, con profesores y estudiantes de todos los niveles del sistema educativo mexicano, en el que diferenciamos sus saberes digitales según el subsistema en el que imparten clase o la disciplina académica a la que están adscritos en caso de la educación superior. El curso tiene un enfoque práctico. Abordamos los saberes digitales a través de situaciones de aplicación que son familiares para los docentes de educación básica, fomentando así la transferencia de lo aprendido en el curso a sus actividades cotidianas de docencia. La dinámica de trabajo de este curso le resultará sencilla, ya que hemos dado continuidad a la estructura y al tipo de actividades que empleamos en el nivel 1. Sea usted bienvenido al MOOC de Saberes Digitales para Docentes, nivel 2. Mm-hmm.